Mañana puede haber paz, si hoy estamos en guerra, mañana pueden llegar terremotos que te entierran. Mañana quién puede saberlo, lo que pase mañana es imprevisible, por eso aprovecho el día de hoy, tengo todo el día para hacerlo, la luna la compartimos todos, pero en cualquier momento, y eso no se sabe nunca, una nube puede esconderla a destiempo, mañana puede haber paz, si hoy estamos en guerra, Mañana pueden llegar, terremotos que te entierran. Mañana pueden llegar, terremotos que te entierran. Seamos como el mar y la arena, ambos desaparecen en un momento. Cuando las olas suben plenas Y se mezclan de amor en un aliento Y como nadie conoce el mañana Hoy que aún te estoy amando Te cubriré de besos esperando Conocer contigo el mañana Mañana quién puede saberlo